Seiya. Seiya. Levántate. No importa que ganes o pierdas, pero ¿de qué han servido todos estos años de entrenamiento? Tienes que levantarte, es necesario. Levántate. Tienes que ganar este combate. No tienes derecho a perder, no tienes derecho a perder. Tienen razón, no tengo derecho a perder, todavía no, no tengo derecho a perder, Oh, no. es fantástico, se pone de pie, en mi vida había visto un hombre tan valiente